como que nuestra bondad se hará reflexionar. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? profesional? ¿Qué profesional? ¡Ah! ¡Ah! ah, ah. ¿Qué hacen dos barros? ¿Por qué hay dos? ¿Por qué hay dos barros? ¿Qué, ¿Qué he visto? ¿Qué he visto? ¡Perdón! Yo no digo nada. Yo no digo nada. Yo no digo nada. Yo no digo nada. Se los juro que yo no digo nada. Este... ¡Verga! ¡Verga! No, no, no, no, Marlon, te lo juro, yo no iba a decir nada! Marlon, yo no iba a decir nada, Marlon, yo no iba a decir nada! Marlon, yo no iba a decir nada, te lo juro, te lo juro, te lo juro, Marlon! El pitbull me metió lo crico, el pitbull me metió lo crico, el pitbull me, meti me ha metido lo crico, me ha metido...